En este caso se trata de un programa que se, que se instrumenta en el marco de la construcción hacia el Sistema Nacional de Cuidados, es una propuesta conjunta entre el Instituto de Mayores del Mides y el Programa Nacional de Discapacidad del Mides, por el cual eh, se brinda un apoyo parcial a aquellas personas adultas mayores de 65 años que tengan a su cargo personas dependientes por discapacidad, tanto físicas como mentales. Es una, es una necesidad de las personas que eh, por ser adultas mayores no tienen posibilidades de compartir el cuidado y decimos que es un apoyo parcial porque eh, evidentemente no podemos... Eh, resolver la situación de todo el día de la persona, sino que, bueno, para las actividades puntuales que requiera, podrán solicitar este, una, la, la participación de un asistente personal. Que, fue, que son este, compañeras de acá, del departamento, que fueron capacitadas previamente, y antes de empezar el programa eh, recibieron un curso de nivelación intensivo en Montevideo, donde este, fundamentalmente se, se trata como de trasladar la, la formación hacia que tengan un enfoque integral el sentido de esto es mejorar la autonomía de las personas adultas mayores, pero también de la persona con discapacidad. Por lo tanto, las personas pueden pedir la asistencia, no solo por temas de salud, sino también para esparcimiento, para recreación, si la persona adulta mayor quiere salir y no tiene con quién quedarse la persona con discapacidad, o si la persona con discapacidad quiere salir, eh, con autonomía, sin, este, sin sus padres, abuelos, del que no, no exigimos que tengan una relación este, primaria de parentesco, sino que justamente sea la persona que esté encargada permanentemente de ese cuidado.